Nosotros estamos, como acá pueden ver, eh, mostrando todas las, las carreras que, que se dictan en la Facultad de Ciencia de la Salud, como es instrumentación quirúrgica, obstetricia, ¿no? eh, medicina, diagnóstico por imagen y más que nada es mostrarle la duración que tiene cada carrera, en qué consiste su plan de estudio. ¿no? Y, es muy muy satisfactorio ¿no? enriquecer los conocimientos de, de chicos que están de grados avanzados ¿no? en la carrera y comentarles a a padres, chicos que vienen con las inquietudes sobre estudiar ¿no? en medicina ha movilizado en cierta parte a toda la facultad, ¿no? ha enriquecido eh, en sí los, las posibilidades ¿no? que tiene el estudiante con una metodología este, nueva, como quien dice, ¿no? y teniendo la facultad ¿no? un gran recurso de gabinetes ¿no? que hacen teoría y la práctica, yendo a terreno también, ¿no? así que muy, muy favorable para la facultad y, y las demás carreras también porque van en forma articulada. ¿no? Las inscripciones arrancan del 1 al 15 de diciembre de este año y si no, del 1 al 15 del año próximo, febrero. curso de ingreso, aproximadamente, siempre se ingresa, eh, se comienza todos los años en febrero, ¿no? Eh, tienen la página que nos pueden visitar, ¿no? Inclusive pueden conocer la facultad que está abierta de lunes a viernes, ¿no? y, y ahí tienen también la dirección en fochetería y demás que nosotros también si pueden visitarnos sería un placer, ¿no? Vienen compañeros con los, con los padres, chicos interesados ¿no? en ver digamos, el funcionamiento, el dinamismo de, de, de la facultad, requisitos que, que necesitan y demás.